Hola, bueno, uy, se escucha fuerte, ¿eh? Bien. Espera <risa> un segundo, ahí está. Segundo bloque de ADN Emocional. Hola, Delita, ¿con quién estamos? Estamos con un grupo, estamos con el grupo Cultivando Pinamar. Sí. Ellos se ocupan de la producción de cannabis, de aceite de cannabis eh, para uso medicinal. Bien, muy bueno, es ¿que interesante. Nos vamos, sí, nos vamos a sacar un montón de dudas al respecto y creo que la gente también tiene. Bien, hola chicos, hola, ¿Cómo, hola, están? ¿cómo están? Cómo son los nombres porque acá somos cuatro en realidad. Mi nombre es Valeria. Valeria, Valeria Suárez. Oscar Suárez. No, no, Oscar Gómez. Oscar, Oscar Gómez. Gómez. <ríe> los... ah. Lo que pasa es que se mezcla Antonella, <ríe> ah. también. Antonella, Antonella. El apellido. Antonella no me acuerdo. Alegría. Y Gastón Fernández que está por allá. Bien. Bueno gracias chicos por estar acá Bien, y contarnos un poquito lo que les vamos a preguntar ¿sí? y informarnos también ¿no? a Perfecto. través de ustedes. Es la idea. Eh, antes que nada podría hablar una cosita. Nosotros sí. no nos encargamos de la producción de ah, en realidad bien. no estamos produciendo nada en este Ajá. momento. Ajá. Nosotros bien. en todo caso lo que hacemos es informar, a, informar, es perfecto. asesorarse. Hay si algunos de, no, de nosotros que hacemos aceites. Si Acercate necesita, el micrófono un poquito perdón. más. O bajate. Bien. Si la gente necesita, sí. Nosotros les ayudamos, podemos informarles cómo se hace, darles semillas para que tengan sus plantas y bien. esas cosas. Pero hacerlo nosotros en este momento no, porque todavía no estamos teniendo una sede para poder trabajar mejor. Un espacio. Claro, ya va, es uno falta de los espacio. proyectos Bien. de la, claro. la ¿Por qué te cruzas de brazos? No, ah, bueno. es comodidad, <risa> ¿no? es costumbre. Relájate, estoy la realidad, Llegar al momento en el que podés decir, la agrupa está produciendo, sí. falta un montón. Claro. Falta un montón para que estemos en esa etapa. Bueno, Porque Se están dando el, el marco legal. ¿Cuántos son ustedes que... dentro de la agrupación? Eh, ¿11 somos en la comisión? En la comisión 11, pero. Y después ha hacer... llegado no a la agrupación. Tenemos claro, un grupo de 40-50. Sí. Una con ganas de su margen. Sí, lo, lo fundamental es encontrar el marco legal para que los acompañe en este proceso, ¿no es cierto? Existe. En este momento hay... Sí, porque lo el, dijiste vos recién sí, sí, que estaban armando. Legal, hay sí. un marco legal que estaba medio ahí como no va a servir para nada, pero viene viene Viene no avanzando. Sí, que es el, el sistema... ¿Cómo se llama? Lo, bien? ¿En qué? ¿El ROPROCAM? El, sí, el es el registro, lo que salió de una ley nueva sí. que avala el uso medicinal y el cáñamo industrial también se sancionó en mayo. Cáñamo. El cultivo ¡Cáñamo! Que, que, que... ¿Cáñamo qué? ¡Cáñamo! La, la el cañamo es otra variante del cannabis ah, pero no, es, es, es de uso industrial, textil se hace papel, se hace tela sí. lo que le ponen a la los roca, caños también lo que la roca, por eso, me sonaba eso pero no sabía lo que es otra variedad de cannabis sí. que no tiene propiedades claro. por eso se prohibió también el caño y sí, ¿Sí? sí ¿Vos decís que está relacionado con eso? ¿O que directamente ah, bueno. anulaba un montón de otros beneficios que le importaban y a las a la, grandes a la, empresas? la industria farmacéutica, de la destruía, también. ¿Y, la el ¿Y qué de más? ¿Papeleras? nylon, el cáñamo, cáñamo, cáñamo porque sí, es muy buena sí, fibra. Sí. Claro, lo de prohibía, destruía todo, Y encima ¿no? el costo era muy económico. ¿Cuáles son las propiedades del cáñamo? cáñamo. Del cáñamo en sí? No sé, porque nosotros no Sí, no tiene propiedades. Pero es muy buena para hacer papel, para hacer telas, reciclables, no daña la tierra como lo dañan los demás, no tarda 10 años en recuperarse como un árbol y nosotros en un año en esa planta. Era increíble, para, sí, yo estuve viendo a su increíble. Lo saqué un poquito sí, en contexto con este tema, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, quiero... Sí, para, y encima para, ahora ¿sí? ya me estoy acordando sí. de que hubo acá un proyecto de cáñamo, creo que en los 40 o en los 50 en Jaurey, un proyecto de, de una empresa que se basaba en la producción los de volquero. cáñamo. ¿Y volvió a tomar el plan de San Martín? ¿sí? No, no, no, era una Ajá. empresa que proponía todo un modelo familiar, ah, que sé yo, y funcionó muy bien, y después por X razón... Bueno, esa hay pero que razón es, era, es, Pero también. me hiciste acordar a esa Y como sí, vos decís Nos sí, sí, estábamos sí. reyendo sí, al caño sí, o. No, no, no importa No, no, no, ahora volvemos, volvemos al cannabis <ríe> Vamos al cannabis bien. Bien. Y bueno Por parte de la medicinal Volvemos al tema del registro El registro te permite cultivar Para que vos te puedas hacer tu propia medicina o, ¿Qué sería tu propia medicina poder... para cualquiera? Eh, no sé, para artrosis también, por ejemplo sí, ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí, ¿Para sí? ¿para el registro te permite cultivar hasta nueve plantas en floración, ¿no? Pero y tener si tu propia aceites, producción claro. y también llevar nueve eh, plantas. Sí, nueve, nueve plantas, en plantas en floración, flora. sí. Que eso es cuando ya una planta sembra y ah, empieza ella... o sea que puede tener como 40. Sí, puedes ah, tener que de hecho a palos, vas a tener. ¿eh? Las 40 no van a llegar ni a palos Sí. A, no a lo que has comprado semillas se hayas sí. un, o sea, muy perfecto. Sí. Eh, ¿Tú un aeroclonador saco de 35 esquejes por tanto. Bueno, no, me compré sí. un aeroclonador, pero tío, claro, no es tan bueno. difícil. Bueno, es pero como a ver. Eso, Si son ¿Eh? más... Aeroclonador. ¿Eh? Así es. Sí. Hay bueno, después me vas a contar. Es una tecnología sí. de enraizado. Es una forma muy sencilla de hacer un esqueje. Ok. Es eso. Yo... ¿Un esqueje? Sí, ¿cómo van a saber lo que es un esqueje? Porque un esqueje... Dale, es... no, pero la gente capaz que no sabe. Decir, la esqueje. palabra esqueje no es propia de, del cultivo de cannabis. No, no, del no. cultivo en general. Hacer un esqueje es una forma de reproducción de plantas. Que le tenés que sacar raíz para clonar tu planta y ahí claro. ya te aseguras Es eso, es Que clonar. Sea hembra claro. que sea de genética. Claro, que es que son clones. Es es esos eso, son los, los es ejes. Exactamente. Está bueno. Bueno, sí, bueno está muy interesante el clonador, por eso. Me juego, nada. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, nada, una vez que tenés tus plantas, ahí vos podés hacer tu aceite. Es lo que te permite el registro, lo que te habilita es para eso, para hacerte tu aceite para vos o para otro. Porque, por ejemplo, hay un montón de nietos que cultivan para hacerse el aceite para sus abuelos. Claro. Sí, no solo aceite, también bueno. podés fumarla, la podés consumir como vos sí, quieras, no. a, avalado por el Repro. Bueno, vamos a... ¿Querés preguntar? Sí, para, no, para la, la producción, eh, o sea, solamente se utilizan las flores, ¿verdad? Las hojas no, no se utilizan. Se usa todo ¿Para el aceite, se, digo. Para el aceite se usan las flores. Las flores. Sí, claro, y lleva todo un proceso. Lo que yo tenía entendido es que lleva todo un proceso. No sé qué no, entender. Está es la, la, la están atrás atrás y y filmando, la están filmando. Y No sé lo que es. La... La la ah, las semillas ah, también. La semilla. Sí, se hace aceite de semillas. Yo no vi todo. Aceite todavía con... de semillas. Claro, pero sí, no te conviene sí. porque. Eh, gastas más... como 8.350 semillas, mm. pienso yo, para el montero. Claro. Creo que conviene más con flores. Claro. ¿no? Ah. Bueno, entonces yo decía, La lleva todo un proceso, ¿no? Porque sí. yo vi, eh, lo, lo googleé y vi que llevaban, o sea, iban como tenías que hacer una parrisa. maceración. Claro. Una vez que tenés las flores, vos las maceras en un eh, alcohol de cereal al 95%. A mí, para el proceso de fabricación de aceite, no, mires, porque bueno, bueno, yo no lo he hecho. cuento más <coughs> o menos? Más o menos. Eh, lo macerás lo pones en frío, lo llevas al freezer o en una heladera, no se va a congelar, obviamente, porque es alcohol lo vas moviendo un poco eso te va a quedar todo un, un alcohol verde hermoso, radioactivo así. y al mes lo pones en una ollita y lo tenés que lo colás, obvio sacas todo el producto vegetal ya lo descartás, no sirve para nada bajas todo el alcohol lo hervís hasta que te queda como un caramelo abajo oscuro que se levanta en jeringa y eso después se mezcla con aceite o Puede ser, violino, Esencial. puede ser de coco puede... se lo hizo hay muchos aceites claro ¿no? y se puede mezclar con otros aceites como de lavanda y yo, un montón de otras cosas proporción Ay, tendríamos bueno que no importa. Con importa. Un experto, te, te, te te pregunto no, no pensé que tal vez la, la dosificación claro, que, que, que tiene un te, significado que de un necesite, tratamiento claro, distinto claro puede ser más fuerte o más diluido para que yo tengo ahora los chicos que hacen los aceites, otro día te juro que te lo traigo y te acercan todo. Eh, claro, hace, un par de, hace un par de fines de semana, Bruno, sí. eh, que es otro miembro de la agrupación, que es fundador, muy importante, muy el, importante fundador. el fundador, eh, dio un taller de, de, extracción. De, de extracción y de elaboración de aceite de aceites, de, de canales, en el refugio. Cerca, en y ahí el todo el ese proceso que te estaba explicando, vale, lo hizo en vivo. Él lo hizo en vivo? Bueno. Terminó con el producto Diez. final. Nosotros damos unos este talleres por lo Belta, general. Luis en damos tres talleres, damos siempre que es uno de cultivo, uno de extracción y uno de cocina canábica, mm. que están muy buenos los tres. Y en los tres hacemos cosas así en vivo para que la gente los vea. Eh, y en el de aceite hacemos con unas el feco, que es lo que te queda abajo ese caramelo que te digo yo. Eso hasta ese punto llegan en el vivo y después bueno ya les explica cómo lo tienen que mezclar con el aceite y todo. Pero ese es Bruno. Bruno tiene que venir a explicarle mi hablar. Vamos a hablar de. también con o para, para, para, qué, ¿Para qué dolencias? O sea, ¿qué es lo que... Y es súper amplio porque, por ejemplo, hay un montón de chicos con... con... Ay, no la la principal salir. es epilepsia refractaria. La, la primera es, es. dolencia que viene a la mente cuando me hacen las propiedades del canal medicinal es la de epilepsia pelearon, refractaria. Una re lucha es un esto. tipo de epilepsia que no puede ser tratada con medicamentos. Tenés casas de chiquitos que tienen, muchos episodios por, día, por decirte ¿no? algo, 50 convulsiones al día. Sí, Cuando hay una empezaron... nenita en Mar Azul. Sí, convulsiones cerebrales solo. Pero no, eso. No la solo. pasan realmente claro. mal, su calidad de vida es Yo vi, yo vi eh, bueno, de esta nenita en Mar Azul, vi el después. Eh, muy, ella no podía hacer contacto visual con su mamá no. y y después la vi yo como hacía contacto, la agarraba de la cara, fue maravilloso sí, lo que el, vi, sí río, y se ríen, se ríen interactuaban, sí, bueno, interactuaba. sí. no pueden hacer la cantidad ¿no? de episodios que tienen que es sí. terrible para sí. las mamás verlo todo sí. el día, ver a tu hijo, que lo único que hace es que se caiga la lagrimita porque no, no puede parar entre sí. convulsión y convulsión a que la mire y la agarre en la cara. Sí. no, no. Es... Muchos abuelos bueno, para todos los dolores. Eh, astrosis, lo que quiero preguntar sí. es esto. Seguramente, como dijimos, es muy amplio lo que tiene que ver con cualquier eh, tema de, de, de salud, ¿no? Que sí. sería algún síntoma, sí. ¿sí? Entonces, nosotros acá es ADN emocional, tratamos de las emociones, y quizás, como nosotros relacionamos que cada eh, como sé, cada síntoma está relacionado con un, una emoción, eh, el cannabis quizás ceda esa emoción que causa el síntoma, entonces de alguna forma eh, lo interpreto que puede ser muy beneficioso para eh, poder eh, no repararlo porque... Eh, para reparar sería un estado de conciencia sí. distinto, pero sí poder detener en este caso como un niño que no puede detener esto que es una información transgeneracional vendría a ser y que de última con el cannabis podemos eh, aliviar esa emoción, ese do dolencia inconsciente, no sí. ese dolor o y sí ayuda ¿Sí? es un hermoso antidepresivo igual la forma en la que interactúa bueno el yo, entonces te saca del directamente con un sistema que no ya es que existe te saca en el de contexto, cuerpo ¿eh? te ayuda a ver, es una espera. interacción química a, a, a... la que hay Sí. No, no es tan así como emocional, es una interacción química la que hay. El cannabis interactúa con un sistema que existe en el ser humano, sí. que se llama sistema endocannabinoide. Sí. Está distribuido en glándulas por todo el cuerpo. El cannabis interactúa directamente, o sea, los, los cannabinoides, moléculas que están en, en, el, en sí. la resina de cannabis, sí. interactúan directamente, casi mal. como neuromoduladores, con el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide se encarga de regular los el procesos. Sistema, pero perdón, por, el pero sistema estamos hablando endocannabinoide. Mismo. endocannabinoide. endo significa interior, cannabinoide porque... Porque es externo. No, cannabinoide porque, que, porque las moléculas claro, son cannabinoides. Claro, pero ingresa. Pero está relacionado con lo mismo que te estoy diciendo. Bueno, es que claro. ese sistema se encarga de la homeostasis en el cuerpo. O sea, sí. se encarga de devolverle el equilibrio al cuerpo. Entonces, obviamente, tiene También. una raíz... Está bien, como, dentro digamos, de la ciencia, química, y la medicina que no puede a nivel emocional, claro, no puede claro. de, de, de, identificar la emoción, sí. el, el, lo químico sería esto. Es que casi diciendo. como entrar en la dicotomía, claro. cuerpo-mente, lo que está. Está bien, está bueno, está bueno. Es, es, eh. es, es, hay sí, una sí. continuidad a través de la interacción química, obviamente eh, desencadena efectos que son emocionales, psicológicos. Claro. Porque la persona encuentra bienestar, digamos. Sí. Si a vos te está doliendo todo el tiempo algo, algo sí. y de repente por una interacción química, esa, ese dolor calma, sí. vos vas a encontrar paz. Exacto. Bueno, ahí está... Perdoname, ¿no? Porque hoy te, estoy no, muy no preguntando. Pero yo, <risa> yo quiero decir... no. Sería así. El, um, el, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más. Lo que es la adicción al cannabis se inicia en realidad por un, un descenso del impacto emocional que no puedo sobrevivir. Nosotros no creemos en la adicción al cannabis. Primero. No crees en la adicción. No porque no existe. La adicción más que nada es como si. Yo puedo dejar de cuando ¿Eh? quiera. Claro, la adicción claro. es una cosa psicológica. La adicción al cannabis cosa, es más se la psicológica. A cualquier porque cosa. Porque lo que se tiene se la es... a esto a las redes y me parece que está más dañino. ¿no? no, no. ¿Cuál es estoy, estoy estoy el acuerdo? fundamento estoy de decir acá. que es solo psicológica? Que el cuerpo, el cuerpo humano produce de manera autónoma, una molécula que es muy similar a los cannabinoides que llama eh, anandamida. ¿Cómo se llama? Anandamida. anandamida. Existe en el ser humano. Lo particular de la planta de cannabis es que produce esta molécula, esta fitohormona, sí este fitocompuesto que interactúa justo con los receptores de esos mismos neurotransmisores, lo cual Hermoso, es como muy raro es divino lo que me raro. Claro, sí, es claro. que me vos te fumás una la lavanda sí. y no sé no, no es la, bueno, te la, la, claro. justo la lavanda la da lavanda no la la la sueño. pero si fuese es una planta muy particular en ese está bien, sentido está bien, eh, pero en lo que yo hablo de adicción eh, para, para, sí, no, no te cierres no cierres no. no cierre los brazos <ríe> no, los <fo> <ríe> este, yo lo que le hablo de adicción <ríe> es a la necesidad ¿Tá? No a la adicción O sea, yo no, yo no hablo de la adicción a algún químico Ajá, A ver claro. si me entendés Para mí no existe el químico que provoque la adicción Sino la adicción A que yo para estar y sentirme bien Necesito tal estímulo Que sería en este caso sí, sí, Alterar tu conciencia sí, sí. Y esto me ayuda a alterar la conciencia Y puede ser que para Suponete, ¿no? Eh... Si una persona fue muy violenta en su vida, ¿no? X. Y, y no puedo reconocer lo que estoy viviendo y esto me ayuda a poder sobrevivir. Bueno, claro, ese. pero si después, solamente en este estado de conciencia, puedo vivir con esta necesidad, entonces es una adicción. Bien. Pero no a, a lo que estoy diciendo, a salir del contexto de la emoción. Sí, sí, ¿Sí? ¿Entendiste? Bueno, sí, sí, sí. Lo entendí. Entonces, desde ese punto, de, de, de hacer... ninguna no, droga sí. para mí es adictiva. Es como pero dijiste es vos, un... no, no, pero es sí, para claro, que por eso. la adicción es el sentimiento emocional, claro, pues, ¿Ya? Sí, ahí claro. estamos, era que eh, solo bien, quería aclarar Por ahí eso. El, el tema es tan diferenciar por qué consumís, o sea, consumís claro, porque claro. te gusta el estado y te hace sentir bien o porque te querés escapar de algo. Y es ah, la misma claro. razón por la que te haces adicto a cualquier cosa, no solo al canal, te haces adicto al alcohol, al azúcar, a la tele, a comprar, qué es... Bueno. Sí, sí, igual celular, como dijiste vos sí, es exactamente sí. lo mismo la, la adicción, la adicción la, es al, al estímulo sí, sí, la necesidad, constante ¿no? necesidad. volvamos a lo lindo que hacen ustedes o que sí. transmiten ustedes igual es bueno hablar de eso también porque es parte de la sí, temática sí, claro. y, estamos y porque son las nada. preguntas no, que la gente claro, porque no, la puerta al infierno nosotros queremos salir de esa, porque es verdad. Sí, dicen nosotros, que es puerta de entrada padres, para otras drogas. Y no lo es vendieron así. así? ¿Marihuana? No, porque es la puerta de todas las drogas. Es... Y no es así. Atrás de la marihuana, como dicen, hay un montón de cosas que están buenísimas. ¿Sabes qué te porque, cambia porque mucho? Que la abuela, punto de ahora vista... está mejor, porque yo le he comido un poquito de paso. Es buenísimo. Sí, el consumo. <risa> ahora mamá lo entiende. Lo, lo que pasa es que mucha gente que genera esas, por ahí, eh, prejuicios, es gente que... Mm, paradójicamente no consume. Claro, que no sabía nada. Y vos decís, ¿cómo hablas de algo que no sabes lo que es? Si yo te, yo tenía el mismo prejuicio hasta lo si yo hice toda la universidad y no fumaba fácil. Y estudié psicología. Ver, fue una sorpresa. Y no fumé fácil. <risa> en cinco años de universidad. ¿Por qué? Porque tenía el prejuicio que te mete el sistema, de la, la sociedad, mal, no eh, los poderes si? que dominan al mundo. Oh, me ¿De qué está mal? Bueno, sí. Vivo, mal, en mal. mi discurso. Sí, sí, Pero sin, lo que voy el, es esto: sí. tenía todos los prejuicios, ¿no? Sí. Hasta acá. Hasta que lo probaste. Marihuana, mala, ¿no? Drogas, no. Y fumé como a los, no sé, a los 27, ¿No a los 28. Y dije, ah, ah, era esto. Fumé cigarrillo, no me gustó. Probé el alcohol, no me gustó. Pero, es mm. sí, es otra cosa. Eh. La verdad, a mí, bueno, por o sea, lo menos a mí me da como tranquilidad. Me ayuda. Y no es que, no quiero demostrarlo así porque parece como que de verdad lo necesito y yo si no tengo no me pasa absolutamente nada ahora que si me fumo dos secas encargo como la vida con una sonrisa y digo ah. sí, no, no, no es que, que ese, todo de, mejor deténganse no deténganse que, porque sé, estamos transmitiendo sí, una cosa sí. que es importante que lo que transmitimos yo lo que te quiero decir es que es, no estoy en desacuerdo Ajá. Des abrite, no, ¿no? Abrite. para abrir tu corazón son los movimientos no son. corporales sí. que hablan de nuestra recepción por eso te digo. Okay. si yo escúchame sí si yo vos decís no yo porque no no vamos a hablar de un tema en particular de alguien en particular ah, porque oh, si no cada uno tiene ¿no? un, y un y sentir diferente yo yo quiero transmitir esto no como padre lo que sea si yo eh, no no no sé lo que llevo porque nosotros no nos podemos reconocer ¿sabías? ¿Cómo? no nos podemos reconocer nosotros Solo nos podemos reconocer a través del otro. Pero eso sería más largo. Autoconocimiento? Sí, reconocerlo. Autoconocimiento existe. Sí, sí, pero es a través del otro. Vamos, vamos para otro programa. Sí, y encima que él es eh, psicólogo, estudiante sí, este de es psicología. Venite para acá otro día. Eh, buenísimo, me encanta. Eh, entonces, entonces, como no podemos reconocernos, digo yo, acá en este programa, digo como nosotros, eh, o sea desde, suponete, desde la protección, puede decir, no mira, en realidad esto puede ser recreativo, todo, pero ¿dónde está, dónde el estaría limite. el límite de esas personas de los chicos o de lo que sea? ¿No? Entonces, sí, sí, sí, un segundo más, y ahí te dé. Y... Entonces, cuando nosotros no podemos reconocernos que más, me imagino en la adolescencia, donde uno adolece, donde está totalmente desorientado, qué carajo va a hacer de la vida, o sí. qué otras cosas, ¿no? que ¿Cómo puedo yo ser objetivo sí. en que eh, ese chico no no, no no enfrente la realidad de su vida a través de esa sensación que nos provoca a todos en un, en un contexto diferente, ¿no? O sea, que si yo necesito una muleta para poder sobrevivir, le estoy enseñando a evadir una situación pero que no estoy hablando que sea negativo eh, la marihuana, a ver si me no, entendés no, o... Sí, te o entiendo, el... te entiendo. pero si sí, ese que contexto que estamos hablando porque si no sí. quedaría bajo la transmisión que es lo que estamos diciendo sí. eh, un estímulo no, a, a, a lo que ser. estamos hablando, ¿entendés lo no, que te, te estoy diciendo? Yo, so, ¿no? yo soy mamá creo Bien. que entienda, yo no soy mamá, estás... sí. <ríe> o me hago y el que... Nosotros... Los de chicos no consumimos. No, sí. ya te dije, bueno, no, no. pero tenés otro estado de conciencia ahora. Porque, bueno, sí. Sabés que consumí que eso en es la una adolescencia? Diferencia es muy importante que la diferencia. Sabés en la adolescencia? Videojuegos. <risa> Esa era mi adicción. De la Play. Y sí. yo, Esa era mi adicción. Sí, pero FASO Nada, nada. Nada, a mí se... Yo no... A mí hablar de FASO y Adolescencia es rey, medio raro porque... Los chicos se pueden confundir con un montón de cosas. Los chicos no los van a usar igual. Es difícil, como, como papá ponerle decirle que ay, si te dejo fumar, no. Mm. La verdad que no. Ah, yo fumo, puedo tomar aceite, puedo consumirlo como se. Ya yo soy una persona grande. Yo tengo hijos y soy no. Hasta que vos no entiendas de, de cómo va para mí, capaz, que es mi, mi forma personal también. No lo vas a hacer para hacerte el vivo con tus compañeritos, porque no es, el cannabis no es para eso, lo estás mal usando. Yeah. Yo lo ah. uso para no tomar eh, antidepresivos, por ejemplo. <coughs> Y me parece mucho más natural, y me parece que lo uso solamente cuando lo necesito y que lo puedo dejar cuando quiera, y no voy a ser adicto a unas pastillas ni tengo que ir a hacer una cola de mil horas, ni nada, eh, También, cosas. En, en definitiva, estamos hablando hay de esto, ¿no? Hay estamos hablando claro. que hay, que somos, hay un claro. síntoma emocional por la cual esto ver, ¿cuál me ayuda es? sí, de alguna variar, forma a salir de este contexto ¿cómo? de depresión, Pone, un conflicto con un progenitor sexo opuesto. Bueno, sí, nos vamos a poner profundo para No, no, no, no, te padre. estoy hablando, no, te digo de, de, de, bueno, de lo que hacemos sí, bueno, ahora <risa> claro, seguro, que nos hay para analizar acá. Sí, sí. <risa> eh, Pero bueno, sí, hay diferencias, hay un límite, no es todo. Sí. Racionalmente, para, para dejar un mensaje claro, podrías Dale. decir, mira, racionalmente no consumas ninguna droga hasta después de los 21 años porque tu cerebro todavía no se terminó de desarrollar. ¿No? ¿decís sí, eso o no? Sí. no, digo, ah, racionalmente racionales. desde ah, un punto de sí. vista ideal dirías eso ¿no? sí. porque te lo hace cualquier médico no tengo un concepto todavía ahora, lo estoy, eh, hablando sí. de manera realista sí. ¿no? y teniendo en cuenta cómo es el mundo en realidad, lo mejor que puede hacer por un chico para que no se confunda, es hablarle sí. asesorarlo, no, hablarle, sí, pero... hablarle mucho vos, informarlo terminar, el, el problema es la ignorancia el problema es el prejuicio sí. nosotros mismos fuimos presa de esa ignorancia y de ese prejuicio sí. Yeah. igual hoy como que yo te, que sí. tengo chicos adolescentes la onda es no fumar <ríe> si fumas ya como que sos retrogrado, claro, te digo mi, mi hijo más chico me dice yeah, mm, Sí, claro ¿no? es como, como que ahora ya no es cool, cool. Pero igual, nosotros sí. no fumamos porque fuera cool. No, porque si no hubiesen fumado chicos. Claro, pues si no hubiesen claro. fumado. Cuando... Por eso ellos como que manejan otras cosas también, ¿eh? Porque sí, la no popularidad. Bueno, alguno, ¿no? Sí, algunos, ¿no? Algunos contextos otros que fuman, de otros chicos que fuman, y que, que fuman y, claro. Y que cultivan y hay, hay sí. para de todo, para de todo, de los sí, Claro. Ojo, sí. como siempre. Bueno, yo, yo no tengo una, una, una ideología formada sobre todo esto. De, nunca, y siempre nunca estoy... fumaste? No, no, sí, en algún momento fumé, claro que sí. Okay. Este muy pocos siempre fueron eh Una no, para ver si y realmente... Para ver qué se sentía. Eh, ¿Qué no, se sentía? Tengo, no tengo Ay, fin. Ahora, vamos a dar vuelta. No tengo sí, fin. La conversación. No tengo fin. <ríe> sí, este, ah, okay. sí ah, me cuesta sí, ah, eh, que a mí ya. me haga un, un efecto. Capaz que no fumaste algo bueno. Eh, Estábamos pensando en la sí. Bueno, <risa> me parece que viene por ahí. Bueno, <risa> bueno, vamos a, eh, yo te digo esto. Eh, para para seguir en la línea de, eh, de transmitir ¿no, a, a los oyentes, que sería... Eh, como, eh, como no tengo un criterio, porque me parece que es tan amplio, la, la, cada uno en particular, las es, personas, es social, los individuos, ¿no? los niños y, y tan los adultos, y como padres, es único. ¿Sí? como padres. ¿Eh? Claro, o sea, tal, cual. tal cual. Como, Como padre. Entonces, ¿qué, sí. haces? ¿qué haces? ¿Reprimo? Porque el padre emocional es el que reprime, es que, ¿no? Sí. Eh, psicología. Que, bueno, volvemos a la psicología. ¿viste? Para no, nunca padre, reprimimos no La peor cosa poco, que le puede no, hacer no, a no, bueno, reprimirla. Pero... Claro, Al contrario. Pero, pero para el inconsciente, padre reprime. Sí, sí. sí eso es seguro. Pero sí. No, no bueno, se en principio, por lo menos, puede ser que reprima. Después puede ir evolucionando. Hay un momento para esa función. Y hay otro momento en el que el padre tiene que morir si ¿Qué nos qué? vamos a poner específicos Claro, sí, sí, sí pero, pero Y llegar así. a la adultez claro. emocional Tal cual Llegar ¿Sí? a ser adulto Hay que castrar al padre Claro Romper el edipo Y bueno, chicos Bien, bien, bien Bueno, muy Horas bien Horas completas de explotación <risa> ¿no? Vamos a no, tus editores sí. Tomo cuatro Ya vamos a leer <risa> Volveremos a estudiar Ya vamos a traer a él Sí Vamos a cuando A, a pelearnos Está bueno Sí, bueno Pregunta No, bueno Solamente <risa> es sí, ya creo que vamos a ir cerrando, ¿te parece? O seguimos. A no sé si no, ellos sí. quieren, decir, si otra ellos cosa quieren más. decir otra cosa. No, pero por ahí hay gente que quiere informarse porque por ahí. Viste que es difícil preguntarle. Lo, con este tema es medio difícil preguntarle o encontrar algún médico que te oriente con relación a esto. ¿A dónde la gente puede dirigirse como para poder preguntar? Mira, tengo, no sé, me duele la rodilla o me dijeron que para la artrosis o la artritis funciona. Yo creo que es para todo. Eh, claro. No con... sí. Me duele la Yo muela. Te conozco, También. les decía no? en el... En, es en, increíble. Eh, fuera ¿no? del de aire les decía que co te conozco una persona que tiene síndrome de Horton que es una neuralgia muy fuerte y le, y le, le adormece, funcionó espectacularmente la, bien cuando en otras o, o sea antes lo que tenía que hacer era internarse en el hospital y darse oxígeno puro, o sea el, el oxígeno era la única manera de soportar el dolor que tenía y con esto Santo Remedio toma las gotitas cuando le viene y ya está pero bueno, bueno las que a tu mamá gente no, no le resultó con artritis a tu pero ahora sí, se sanó decíamos... sola a través de la comprensión sí. entendés y no está teniendo más artritis no se la se o sea que debería Entonces, ser emocionalmente trabajar y estar evolucionando esto pero está eso bueno acompañarlo te dice ella... Sí, sí pues viene bueno a colación de, de lo de que decía el ella también, de que cada persona es distinta y tiene un efecto distinto. Como tenés casos sí. así, re particulares, en donde la sanación parece Magical. milagrosa. Tenés otros casos en los que no. no, tenés casos de dolores agudos. en los que casos. no o sea, lo... hay que trabajar las dos cosas. Exacto, sí. Viene y y todo No solamente no el cannabis el no o no sí. solamente Esta otra siempre cosa, hay que trabajar. siempre. Igual, emocionalmente siempre hay que trabajar para acompañar cualquier tratamiento, creo. ¿no? Sí, Hasta sí. uno de pastillas, con lo que quieras consumir para tratarte de estar mejor. Digo, No, no existe el botón fea. tampoco, el claro. botón que eh, digo, soluciona problemas. Esto. Bueno, sí. sin rótulos, sin frustraciones, no, como dijiste la palabra que nos ponían... Como rótulos censurados, ¿no? Con el tema del cannabis y, sí, y el cáñamo, sí. este, o sea que, que nos transmitieron información totalmente, yo digo. estigmatizada. Sí, ¿no? o sí, sí, o totalmente. Eh, no, ¿Cómo es este? Diversificada. Sí, o no, totalmente cambiado, transversada, ahí está, no me salía. Transversada, la información sí, sí. sobre lo y que, que es. Desde la ignorancia. Así no, no, hablar no bien. la idea era eh, transmitir desde la ese punto mala. para reprimir y, bueno, y sacar algo que, que anula sí, ni no, no. claro. no <risa> siquiera hablamos de la ley de drogas sí. que actualmente rige en la Argentina la semana que, es que viene tipo, en el próximo capítulo del va a venir a hablar de eso Okay. Eh, Podemos venir de vuelta. ¿no? Bueno, dale. Tienen que hablar no, con la producción. Ella, con bueno, ella tienen que bien. hablar. Eh, eh, Bruno les tiene que explicar cómo se hace el aceite bien para que queden claro. tranquilos. Así bueno, que va a venir Bruno. Bueno. Claro, pero ¿y para ustedes también. Eh? Tengo que pelear un poco más con él. un poco más con... Mirá, no cruce más los brazos hace como 10 minutos. Bien, bien. Este, bueno, bueno, me alegro. Bueno. Chicos. Gracias, bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren decir algo más? ¿Algo? ¿Alguna no, información cosa que quieran saber? Es no, importante. Pueden buscarnos en las redes como Cultivando claro. Pinamar. Cultivando Pinamar. Sí. ¿cómo es? En con, Instagram. Con mayúscula mi o con minúscula. Con, con mayúscula, mayúscula las dos. Cultivando, cultivando con Igual ponen pinamar. cultivando y aparece sí, ¿Aparecen? Sí, aparece, Y yo los busqué. Duda que tengan eh, de médicos o todo. ¿Médico en el hospital? Por ahora no. Ya no vamos a ver Si qué podemos conseguir. Estaría para este año. Y, pero hay médicos que te cobran una consulta sí. que vos podés tratarte y ellos te van a medicar y te van a recetar un aceite específico para tu dolencia, con ratio, con porcentaje, con cepas. Ellos sí. saben, están registrados para poder eh, recetarlo, así que se puede hacer de una forma segura. para Sí, acá hay dos, y una chica y un chico. Cualquier cosa nos escriben y nosotros les pasamos los médicos, no hay problema. Perfecto, Perfecto. muchísimas gracias. gracias. Chicos, muchas gracias a los cuatro por haber venido. Gracias. ¿Eh? Gracias, este, gracias por la camarógrafa que trajeron. Ay, sí. <risa> bueno, gracias. Bueno, nos vamos Antonio no, a... no me acuerdo. ¿eh? Antonio es imposible. Es imposible la Bueno, nos vamos a un corte. Gracias, chicos. Gracias. gracias. gracias. Esperemos que vuelvan.